Buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Hoy traemos una noticia muy breve y eh, vamos a hablar de extra las extrañas maniobras de la Armada rusa en el mar Mediterráneo. Esta noticia, eh, hoy precisamente, pues bueno, he salido a hacer cosas, he cogido mi coche y de vez en cuando me gusta pues sintonizar la radio, algunas emisoras... Y es muy curioso porque he escuchado toda una larga explicación sobre este tema. Luego he venido a buscar eh, todas estas noticias y me ha parecido pues un poco fuera de lo normal. Rusia y China haciendo maniobras en el mar Mediterráneo. Me ha parecido súper extraño, pero incluso es una noticia que, si os dais cuenta, no ha trascendido y no se ha dicho nada. Si esto hubiese sido por parte de otro ejército, pues quizá hubiese tenido más repercusión. Pero yo creo que al César lo que es del César. Y si hay que hablar pues de este tema concreto, además es todo muy extraño. Yo lo dejo a vuestra elección. ¿Qué es, que, que es lo que han hecho? Eso cada uno que piense lo que quiera. Pero voy a compartir pantalla con vosotros para que veáis todo el despliegue que han tenido. Han tenido un gran despliegue. Si leemos en algunos titulares, dicen que los ejercicios contaron con la participación de 26 buques de guerra y 34 aeronaves. Seguimos con la noticia. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que algunas ramas de las Fuerzas Armadas del país participaron en los simulacros militares en el Mar Mediterráneo en estos últimos días. Terminó el día 8. Eh, la Marina y la Fuerza Aérea de Rusia celebrará, celebraron perdón, maniobras militares a gran escala en el mar Mediterráneo, ya lo he dicho, del 1 al 8 de septiembre. En las maniobras tomaron parte los buques de las flotas del Mar Negro, del Norte y del Báltico de la flotilla del Caspio y las aeronaves de las aviaciones estratégicas navales y de transporte militar. En una entrevista que le ha hecho una revista a, a, al capitán de navío de la Armada de Rusia, Vasily Dandikin, Dan contó más detalles acerca de los simulacros y comentó la importancia que tienen para las Fuerzas Armadas de Rusia pese a que las maniobras que se han llevado a cabo en estos días ya estaban planeadas. El alto rango militar destacó que un importante aspecto se toma en consideración al realizarlas, la tensión que se ha desarrollado en la región del Mediterráneo Oriental. Y dice lo siguiente, esto se debe principalmente a los temores de una provocación con un falso incidente con armas químicas en Idlib. ...y también con la activación de las fuerzas de la OTAN... ...principalmente de la Armada de Estados Unidos... ...Reino Unido, Francia. Este señor detalló que una gran, un gran destacamento de la Armada... ...participó en los simulacros del Mediterráneo... ...el capitán de navío puso de relieve... ...la participación de los distintos buques... ...que llevan a bordo misiles de crucero... ...y de los dos submarinos de la flota del Mar Negro... ...ya que se encuentran en la región... ...además las maniobras ponen a prueba las instalaciones de defensa aérea que se encuentran en Siria, tanto en Tartus como en Meimim, en conjunto con la aviación naval y de transporte militar. Y detalle lo siguiente, nuestros barcos intentarán resolver las tareas relacionadas con la búsqueda de submarinos, con la defensa antiaérea, el ataque de un enemigo potencial con misiles, artillería, etc. Nuestros militares, marineros y pilotos obtienen una experiencia incuestionable mejorando sus habilidades en condiciones similares a las de combate. Esto es lo que dice el señor Dandikin. Bueno, aquí veis pues, bueno, un poquito este despliegue, un poquito el despliegue de, de, de las fuerzas navales eh, rusas, en este caso. Tenemos aquí pues, diferentes... Naves, pero lo curioso de todo esto es que estas maniobras la han hecho conjuntamente con China, sí, sí, con China, curioso, verdad. Bueno, ya sabemos que la presencia de la sexta flota en el Mediterráneo, pues es inferior a todas estas maniobras que han realizado los rusos, pero muy inferior. La sexta flota que siempre está en el Mediterráneo, esa flota mmm, es muy, muy inferior a lo que se encuentra por parte de Estados Unidos. Esta fotografía que tenemos ahora mismo en pantalla mmm, llama mucho la atención e impresiona. Así que mmm, yo os digo la verdad, creo que esto es un poco para tener un poco esa presencia, en el Mediterráneo y no dejar pues que otras potencias lleven la delantera. Sabemos que Oriente Próximo es un, una perita en dulce, como digo yo, por el tema del de recurso petróleo. Preludio de incidentes, dice José Aybar. No necesariamente, no hay que ser alarmistas, ¿eh? porque esto también lo lleva a cabo la, la Armada Española en otros lugares y también en defensa de la piratería, cerca de las costas africanas en pues bueno en el, en, el, en el Pacífico, podríamos decirlo así, eh, cerca de Madagascar, Somalia, toda esa zona, España tiene una presencia allí, pero no hay que alarmarse, esto no es una noticia una noticia alarmista, ni mucho menos, por favor, esto es simplemente una noticia que me ha llamado muchísimo la atención. Y sigo poniendo más fotografías de todo este despliegue, eh, aquí veis pues un un vehículo anfibio ruso, pues con un cañón, seguramente será de, de 50 milímetros, seguramente, no, no estoy seguro. Sería el equivalente pues, a un vehículo piraña de, de, de la infantería de marina española, algo muy parecido. Y aquí tenéis, pues bueno, todo este despliegue que ha hecho Rusia. China no se ha pronunciado, pero hay una cosa que no, no hay que alarmarse porque en el año 2015... ¿eh? se llevó a cabo otras maniobras por parte de Rusia y China, con lo cual no es alarmismo. Eh, evidentemente, todas las fuerzas eh, militares, en este caso, que tienen aliados, como España hace pues eh, maniobras con países de, integrantes de la OTAN, pero no porque vaya a haber un, una escalada militar, ni mucho menos. Eh, simplemente pues son unas eh, maniobras más, pero... Cuando me refiero a extrañas maniobras, es que estas son las maniobras más grandes que se hacen desde que empezó la Guerra Fría. En la Guerra Fría se realizó unas maniobras, mega maniobras, y estas las han superado. Por eso el titular de extrañas maniobras. Podemos caer en la conspiración, pero no es el mensaje que yo quiero dar en este vídeo. Simplemente es informar de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado, que lo hemos tenido aquí a escasos kilómetros de Europa, eh, no a miles de millones de kilómetros, sino pues, a mil kilómetros en línea recta o quizá algo menos o quizá algo más. Por ahí, por ahí. Y han estado pues, realizando maniobras en aguas internacionales. Así que... Mmm, lo dejo aquí porque creo que es una buena noticia, yo creo que es un tema que no se ha hablado en ningún medio de comunicación y sí son extrañas porque es las maniobras más grandes que ha efectuado Rusia en todos sus tiempos. Esto es lo que llama la atención. La finalidad la desconozco, no voy a opinar, no lo sé realmente, pero yo creo que es una maniobra rutinaria. Quizá por nuevos armamentos que han puesto en marcha, quizá por eh, hacerle un poco de presencia ¿no? a la OTAN, es decir, estamos aquí también, rusos y chinos, puede ser. Evidentemente la flota rusa está muy por encima de la flota china, esto hay que tenerlo en cuenta también. ¿eh? Eh, la, armada, la armada rusa es muy potente, no vamos a decir que no, sino la más de las más potentes de, del planeta, eh, en competición con Estados Unidos y tienen pues una gran tecnología en radares, en aviones, en misiles, en una cantidad de cosas bastante impresionantes que llaman muchísimo la atención. Así que lo demás ya os lo dejo a vosotros, yo no voy a, eh, a añadir opiniones en, en este vídeo, pero creo que es muy importante tener esta noticia, tenerla porque en los medios de comunicación algún titular ha salido, ha salido algo muy así, muy breve, muy poquita cosa y es importante que entre nosotros pues vayamos informándonos un poco de lo que ocurre. Aquí os pongo un, eh, un gráfico en el año 2015 y las maniobras que se han llevado a cabo pues, han sido muy parecidas a estas, os lo voy a compartir aquí si os parece bien. Os voy a poner este gráfico, un segundo, antes de marcharme. Vale, dice, sí, compartir pantalla, pero aquí. Aquí os dejo este gráfico y estas maniobras han sido muy parecidas frente a las costas griegas, turcas, de Chipre, de Siria, de Israel, de Egipto. Eh, bueno, han sido unas maniobras un tanto a lo bestia, eh, un poco a lo grande. Muy a lo grande, pero que muy a lo grande. ¿eh? Así que eh, esta flota ha tenido que pasar justamente por el estrecho del Bósforo. ¿eh? Por el estrecho del Bósforo. Simplemente pongo esto eh, para que nos hagamos una ligera idea. Pero aquí tenéis pues, nuevamente este gráfico que nos indica que estas maniobras de 2018, de, de este principios de septiembre, ha sido muy curioso porque han esperado volver de vacaciones, con lo cual no ha sido una maniobra urgente, es decir, han preparado, eh, se habrán quedado efectivamente eh, efectivos militares, pues, bueno, eh, limpiando, arreglando pues, ciertas instalaciones de los barcos y se han puesto en marcha a primeros de mes, el día, desde el día 1 al 8, he dicho, sí, y eh, bueno, pues han hecho pues, estas maniobras simplemente a partir de eh, que han terminado las vacaciones, del 1 al 8 de septiembre. Bueno, si fuesen maniobras más urgentes, las hubiesen hecho en cualquier momento del mes de agosto. Esto también es un indicador importante. Así que yo, por mi parte, amigos, yo os dejo esta noticia, yo creo que es interesante, que la podéis compartir incluso porque llama mucho la atención ¿eh? y sobre todo ahora en Clásicos del Misterio, en el programa que se va a hablar de armamento, armamento sónico eh, y más eh, tipos de armas ¿eh? que se va a hablar y yo creo que es un tema que toca bastante, tema de tecnología, de ciencia y que es bastante curioso todo lo que se va a hablar aquí. Así que estáis invitados todos a el canal Clásicos del Misterio, ahí tenéis el enlace pegado por parte de Alba o Paloma, que estarán por ahí. Eh, y yo simplemente, pues nada, agradeceros eh, que hayáis visto este vídeo y sobre todo, si os ha gustado, pues bueno, ya sabéis, compartirlo, darle al like, sobre todo comentar. Y si tenéis alguna duda, yo a partir de aquí ya, con la indagación que he hecho, a raíz de esta tarde os iré contestando en medida de lo que yo vaya teniendo de conocimiento, porque de esto vamos a hablar, si os parece bien, un poquito más la semana que viene, eh, sobre todo sobre todo este tema que eh, pues bueno, yo creo que es bastante interesante eh, tocar también tema de, de temas militares y de tema de armamento, siempre con respeto y sin dar opiniones, simplemente dar la noticia. Y ya vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Por mi parte, muchas gracias. Y, pues nada, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Os espero en Clásicos del Misterio. Ahora, en cinco minutos. En cinco minutos estamos ahí. ¿eh? Hasta luego.